Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de la desinstalación de los productos de Adobe sin ninguna complicación. En la descripción de este video les dejo un código para que lo copien y lo peguen simplemente. Yo ya lo tengo aquí. Lo único que vamos a hacer es dar clic. Si no si, si no, si, han buscado de toda la forma, todo, eh, eh, han, buscado, han, buscado, han buscado todas las herramientas y aún así no han podido desinstalar los productos de Adobe, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Pueden desinstalar la nube o cualquier producto de forma individual. Entonces vamos a irnos a dar clic en el icono de Windows. Lo pueden hacer en cualquier sistema operativo. No importa en dónde donde esté ubicado, yo lo tengo ubicado aquí en el medio. Ya que es Windows 11, pero igual uno lo puede poner aquí en la esquina. Damos clic derecho, ejecutar. Vamos a escribir este código que tengo aquí. Lo voy a dejar en la descripción del tutorial para que lo copien y lo peguen tal cual como está allí. Luego vamos a dar clic en aceptar Y cuando estemos aquí vamos a dar clic en usuario Luego aquí nos van a salir los usuarios que tenemos en el ordenador El más potente es administrador Vamos a dar clic allí, luego clic derecho, luego propiedades Y vamos a habilitar la cuenta Aquí dice que la cuenta está deshabilitada Entonces vamos a quitar esta palomita de allí Damos clic en aplicar, luego clic en aceptar Y ya podemos cerrar aquí y vamos a desinstalar los productos como administrador. Entonces vamos a dar clic ahora en el logo de Windows nuevamente. Y aquí nos, van a, nos va a salir nuestro usuario. En el caso de los sistemas operativos eh, como Windows 10, Windows 7, Windows 8, todo ello. Le sale la opción aquí arriba. Pero no importa. Vamos a dar clic aquí en este logo o donde salga el nombre de nosotros. Y nos va a salir a la cuenta de administrador. Demos clic allí. Luego aquí dice administrador o les puede salir aquí arribita. Para iniciar sesión como administrador damos clic allí nos va a generar un pantallazo y luego vamos a dar clic en iniciar iniciar sesión en caso de que eh, eh, mire que la capturadora con la que estoy grabando no me, no me mostró esa parte se le se saltó acá la pantalla de administrador pero es el mismo sistema operativo solo que aquí estamos como administrador si damos clic aquí aquí miren que aquí me sale para cambiar la cuenta aquí abajito Ahí está. Bueno, entonces cuando estemos aquí en la cuenta como administrador, vamos a, a irnos a panel de control. Miren que está cargando. A ustedes posiblemente les inicie como un nuevo sistema operativo, pero porque nunca lo han hecho. No importa, no se, no se, no se estresen por ello. Entonces vamos a escribir panel de control aquí. Damos panel de control. Luego vamos a desinstalar un programa. Esta opción es eh, efectiva, en caso de que no les funcione cierran los productos antes de hacer todo esto Eso es lo conveniente, cerrar toda clase de productos que tengan en, en, en la cuenta eh, con el nombre de ustedes Vamos a probar con After Effects, vamos al clic derecho desinstalar Aquí dice que cambiemos de usuario, a ustedes les va a salir ello por lo que estamos cambiando de cuenta no De nuestra cuenta personal a la cuenta de administrador en este caso no vamos a darle clic en cambiar de cuenta porque no nos funcionaría. Entonces vamos a darle clic en continuar. Y automáticamente el producto se va a desinstalar. No se preocupen por los proyectos que los proyectos siempre quedan. Vamos a darle que sí, quitar. O le pueden dar no mantener. No importa, pero lo importante es desinstalar. Listo, entonces una vez hecho ello. Vamos a regresar allí, vamos a deshabilitar la cuenta como administrador nuevamente, porque si la dejamos habilitar, cualquier persona, un niño, nos puede desinstalar todo, borrar todo como administrador. Bueno, ya desinstalamos sin ningún inconveniente. Ahora vamos a irnos otra vez a la cuenta. Vamos a darle clic iniciar eh, iniciar sesión. Miren que aquí sale ISRA, que es mi cuenta normal. Ahora me pide mi PIN. Miren que ahí se quedó un poco... La captura ahora se queda un poco atrasada, esperemos que estoy grabando desde el celular. Entonces me voy a poner el pin aquí. Ahí he iniciado sesión. Y miren que aquí dice que tengo Adobe After efecto todavía, ¿cierto? Pero realmente no lo tengo porque si doy clic aquí en ejecutar me sale eliminar porque solo hay un acceso directo. Doy clic así y ya está eliminado. Y si nos vamos a panel de control, vamos a mirar que acá no está miren que aquí ya no está, entonces de esa forma eliminan cualquier producto de Adobe sin ningún inconveniente y sin usar aplicaciones de terceros, eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido, perdonen por hablar rápido, hacer el, el video no, eh, así estar por, en tan corto tiempo y de eso se trata, chao chao y hasta la próxima, no, no olviden de pedirme otro contenido si así lo desean.